Y bueno gente, antes de ir con los contratos quiero recordarles que hay un sorteo activo en el canal y les dejaré el video aquí arriba También quiero recordarte que si no estás suscrito te suscribas al canal y dejes ALTO LIKE Eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal Y ahora sí, para el primer contrato vamos a necesitar armas azules Y estas van a ser 6 armas en Field Tested de la caja Sombra y 4 armas Minimalware de la caja Danger Zone El valor de este contrato será de alrededor de dólar con $1.16 y las probabilidades de Profit serán de un poquito más del 52% Este es un contrato tranqui para arrancar ya que será de un poquito más de un dólar y tendremos un 52% sacando Profit con cualquier arma de la caja Sombra Y si te gustan los contratos de CSGO pero no querés arriesgar tanto dinero te dejo aquí arriba una lista de videos de contratos baratos y rentables que hay en el canal. Para el segundo contrato vamos a necesitar armas celestes y estas van a ser 2 armas Field Tested de la colección ANCIENT 2 armas Field Tested de la colección HAWK y 6 armas Factory New de la colección Train. El valor de este contrato será de alrededor de 6 dólares en cuanto a las probabilidades, de profit serán superiores al 55%, sacando un profit superior a un dólar y medio en cualquiera de las colecciones, ya sea Havoc y Ancien. Con la train solamente perderemos. Es un contrato medio arriesgado, ya que es casi a un 50%, pero la verdad que vale la pena, ya que si sacamos la De Eagle, Robo Nocturno o cualquier otra arma, estaremos sacando un buen profit. Y palpitando al final del video, quiero recordarte que si aún no te suscribiste, te suscribas y dejes ALTO LIKE Y ahora sí, para el último contrato vamos a necesitar armas moradas Y estas van a ser 6 armas Field Tested de la caja Broken fan Y 4 armas Minimal Wear de la caja Danger Zone El valor de este contrato será de alrededor de dólares con $6.46 y las probabilidades de Profit serán de un 60%. Ya que si sacamos cualquier arma de la caja Broken Fang, estaremos en Profit. Y bueno guachines, eso ha sido todo lo del video de hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva. Y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. Chau chau.